Entonces yo, como científico, tengo que tratar de entender el problema de lo que pasa ahí en la sala de clase. Y eh, para eso, obviamente, eh, yo voy a ir a ver qué es lo que dicen otros profesores más expertos que tienen experiencia en eso, de cuál es la esencia de lo que se enseña en el aula. ¿Ya? Eh, y, se, y según este señor que es profesor, y aquí cuando yo se lo dije a mi esposa que es profesora, se mató a la risa de lo que yo le dije de lo que dijo este señor. Dijo, este señor en este libro que se llama Enseña como si nadie te estuviera mirando, el señor Mark Essen, que es que profesor de geografía en ese colegio, dice que enseñar en esencia es una tarea simple de pocos pasos. Ya, suena un poco raro así. A ver, veamos a qué es lo que quiere decir este señor eh, Enser. Dice que si tú quieres enseñarle algo a alguien, tienes que seguir cuatro pasos. El primer paso es recapitular, es decir, recordar lo que estudiantes ya saben. El segundo paso es proporcionar conocimiento nuevo, diciéndole o mostrándole algo nuevo. El tercer paso es dirigir ese conocimiento nuevo a la aplicación de ese conocimiento nuevo en algún tipo de aplicación práctica y lo otro paso importante es retroalimentar eh, de tal manera que los estudiantes sepan si lo están aplicando de manera correcta. Entonces, eh, este señor lo que quiere decir que simple no significa sencillo, sino que hacer estos cuatro pasos simples es bastante complejo aquí estamos dejando afuera toda la parte administrativa del currículum y que el colegio y las planificaciones, sino que simplemente para la tarea de enseñar algo a alguien. Entonces yo como alguien ajeno a esto, diría, bueno, si la neurociencia eh, tiene algo que aportar, esto debería aportar en, este, en, en, este, en esta versión aquí, como súper simple de qué es lo que es enseñar, y cada profesor eh, experto debería hacerse esa pregunta. ¿Qué me aporta la neurociencia para precisamente mejorar eso? Eh, ya, salgámonos un poco de este tema de la neuro, de la neurocosa, y enfoquémonos en realmente qué disciplinas pueden aportar a lo que es más relevante de lo que pasa en la sala de clase, que es el aprendizaje. Entonces, para eso, eh, obviamente esta pregunta no me la hice yo, sino se la ha hecho mucha gente en los últimos años. Eh, salió un, no, podemos decir, hay una disciplina naciente que se llama la ciencia del aprendizaje, ¿ya? Y donde la neurociencia juega un rol, ahí estoy yo, mi caricatura de yo, ¿ya? En el área de neurociencia, que contribuye a la ciencia del aprendizaje, pero la ciencia del aprendizaje re recibe contribuciones de distintas áreas, por ejemplo, el área clásica, de la psicología. O este matrimonio un poco entre neurociencia y psicología que se llama las ciencias cognitivas. También del área lingüística, de las buenas prácticas docentes, de la ciencia computacional, del diseño instruccional. Todas esas áreas disciplinares que no necesariamente están conectadas, las podemos conectar a través de la ciencia del aprendizaje. Ya, ok. Eh, suena bonito. Hay eh, publicaciones especializadas en ciencia del aprendizaje recientes e inclusive se han creado, principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, institutos de la ciencia del aprendizaje. Y esta disciplina eh, se hace una pregunta fundamental. ¿ya? ¿De qué nos vamos a preocupar como disciplina? Y esto nos vamos a preguntar, eh, dice lo que, esta disciplina lo que nos vamos a preocupar es de qué es el aprendizaje. Y para eso es útil tener un modelo de cómo ocurre o cómo funciona el aprendizaje. Y uno de los modelos más clásicos viene de la psicología, ¿ya? y ha sido modificado un poco por la psicología cognitiva, que es este modelo que se llama de formación de esquemas mentales. ¿En qué consiste esto? Que una persona, en un, en el, primero que nada, para que alguien logre aprender algo necesitamos capturar su atención y que la atención es algo que depende tanto de factores externos como de factores internos. Y una vez que tenemos la atención y logramos enganchar al estudiante en un proceso de aprendizaje, ¿ya? podemos ayudar a construir eh, un conocimiento nuevo en la memoria que se llama memoria de largo plazo, que como eh, lo que quiere mostrar esta figura es que la memoria de largo plazo no es sino una red, una trama de eh, contenidos y conocimientos y habilidades conectadas entre sí. De tal manera que cuando yo evoco, pienso en uno de esos, no, no es como un computador en que sale como un archivo, por decirlo así, sino que sale una red de cosas interconectadas entre sí. Pero, obviamente, el que eso permanezca en la memoria de largo plazo Depende de dos fenómenos fundamentales. Uno, uno que es más o menos obvio, que se sabe hace mucho tiempo, que es el olvido. ¿ya? Obviamente uno si no practica las cosas las olvida. Pero hay otro eh, que no es tan trivial, que se llama el recordar o el evocar, precisamente, que tiene unas ciertas restricciones. ¿ya? No se trata de que nosotros tomamos todo el conocimiento de esta memoria de larga duración, y la traemos al presente y hacemos cosas con eso, sino que la traemos en pedazos porque nuestro presente nuestra memoria, lo que se llama nuestra memoria de trabajo, lo que pasa en la actualidad es limitada. ¿ya? Entonces, eh, lo que se ha visto y es lo que los profesores hacen espontáneamente es eh, eh, tomar trozos de este esquema mental y trabajarlo de distintas maneras y eso tiene eh, efectos eh, muy potentes de tal manera de establecer esta memoria de larga duración que es finalmente el aprendizaje que nos interesa que el estudiante se quede pero la cosa obviamente ustedes eh, ya saben no es tan simple porque este proceso depende de múltiples factores tenemos el ambiente del aprendizaje la atención depende de los hábitos de estudio, de la concentración depende de que eh, el ambiente al cual está expuesto el estudiante eh, se ha mostrado varias veces no basta con mostrar el contenido de una, de una sola manera sino que tiene que ser varias veces el proceso de aprendizaje que está acá tiene que haber claridad de comunicación uso de recursos y, y, y diseño de actividades particulares también el hecho que eh, la, los estudiantes no están vacíos en su cabeza sino que depende del conocimiento previo de la experiencia previa que tengan, de los hábitos de estudio y la motivación para ir construyendo estos esquemas mentales. Y esos, a su vez, dependen del contexto social, de las oportunidades que han tenido en la vida y también, obviamente, el del currículum y de la calidad de la educación. ¿ya? Y el hecho que yo pueda evocar esos conocimientos y hacer actividades que le hagan sentido a los estudiantes, Depende de que yo haga actividades que se llaman de tipo generativa, ¿ya? dentro de las cuales tenemos la práctica de vocación retirada, eh, que significa eh, repetidas veces volver al conocimiento, que no que significa reestudiar, sino que tratar del conocimiento que se quedó el estudiante, traerlo al presente, ¿ya? hacer cosas con él. Y también depende de que no todos tienen que enseñarse una sola vez, se puede parcelar en el tiempo, y eso lo llamamos espaciado. Y como esto está limitado por esta que llamamos memoria de trabajo, tiene que darse en pequeños pasos con codificación dual. Codificación dual quiere decir que no solamente con el hablar, sino que usando recursos visuales, recursos gestuales, ¿ya? porque son distintos como canales, por decirlo así, usando la metáfora computacional, o más bien una computacional cibernética respecto al aprendizaje, eh, y hay que utilizar todo eso. Y, y, eso, y esto facilita y, y activa la construcción de estos esquemas mentales bueno, pero esto en realidad los profesores lo saben ya porque lo, lo, los profesores habitualmente y esto es una de las cosas que nosotros extrañamos en la presencialidad eh, siempre hacen eh, especialmente con preguntando a los estudiantes, hacen un monitoreo de cómo ellos están construyendo sus esquemas mentales o sea bueno, este estudiante por aquí parece que como que como no entendió mucho, eh, está por aquí, de acá, como que entendió la mitad nomás. Ese señor al fondo de allá, no sé qué está haciendo, con, tiene siendo interrogación, como dicen, mmm, a Juan haciendo observación de clase, ya. Y por aquí hay otro estudiante como que no entendió mucho, ya. ¿Y cómo lo hacen? A través de actividades que son naturales los profesores, como modelar, retroalimentar, con preguntas, y algo totalmente desaparecido en esta época, que es observación de posturas y expresiones. Los estudiantes, los buenos profesores, observan a un estudiante e inclusive por la postura pueden darse cuenta de que no están entendiendo. Y todo este tipo de retroalimentación, que es una manera de que el profesor va verificando que se construye eh, eh, estos esquemas mentales, lo perdimos grandemente. Se trató de sustituir con mucha interacción por el chat y cosas así, pero obviamente ustedes saben que no es lo mismo. ¿Y qué es lo que se ve en este curso? ya? Otra pequeña pausa de, de publicidad. Básicamente lo que vemos son estrategias. En cuatro áreas eh, particulares, la práctica de vocación, el espaciado, el intercalado y la elaboración. Y la pregunta es: esto, eh, no es simplemente poner las estrategias por ponerlas, como una la, esto lo podría traducir al aula. Que teniendo este modelo de cómo es el aprendizaje, uno va a tener... Que en esta primera parte de que eh, hicimos esta simplificación de lo que se necesita para enseñarle algo a alguien, vamos a tener estudiantes que van a tener un esquema, un conocimiento previo, ahora lo llamamos esquema mental, que algunos va a ser in, eh, inexistente, otros van a tener parcialmente. Entonces, con recapitular, traemos el esquema mental eh, del eh, estudiante eh, que no es una cosa rígida porque lo que queremos hacer es meter más componentes para que re relacione con su conocimiento previo y eso va a requerir estrategias para capturar su atención eh, para que ellos puedan aprender e ir formando este esquema eh, mental en la memoria de largo plazo. Pero eso está condenado al olvido si es que no hacemos actividades de evocación o práctica de vocación, lo pueden encontrar en, en castellano, de eh, traer esas cosas que yo vi en mi conocimiento nuevo y parceladamente en pequeños eh, trozos, eh, porque mi memoria de trabajo es limitada, y trabajando con eso. Y eso va, me va a ayudar, eh, junto con la retroalimentación, para ir verificando que efectivamente se vaya construyendo el conocimiento o el esquema mental de manera apropiada, va a ir construyendo un, un esquema mental que es el que yo quiero que los estudiantes tengan y por supuesto, al igual, porque es un proceso natural, puede estar sometido al olvido y para eso es muy importante el espaciado, que yo después pueda tomar esto más adelante en otra unidad o en otro año eh, y eso favorece el aprendizaje. Pero un momento, pero ya me puse a hablar como experto, ¿ya? Siendo que yo ya les dije que yo no trabajo en el aula. Entonces, este problema en el cual cae, caemos los académicos, esta tentación, por decirlo así, de decirle a ustedes qué hacer, eh, obviamente hay alguien que ya se dio cuenta de eso. Entonces, quisiera eh, destacar que alguien ya se dio cuenta de este problema, que es darle consejo a los profesores. ¿ya? Y eso lo trata muy bien este autor que es, bastante conocido en el ámbito educacional gringo, que se llama Doc Lemoff, que tiene un libro que también existe, en, eh, también traducido recientemente, que se llama Enseña como... La traducción es mala, o sea, a mí me gusta mal el título en inglés, Teach Like a Champion, ¿ya? Enseña como un campeón, se, se llama Enseña como un maestro, ¿ya? Y él hace el, el, el siguiente punto respecto a los consejos que ustedes como profesores reciben, no solamente de académicos, sino que de mucha otra gente. Uno los puede clasificar estos consejos, ¿ya? Entonces, hay consejos que están basados en ideología, ¿ya? Un ejemplo típico de un consejo basado en ideología es el currículum. El currículum es una ideología. No es ciencia, digamos, ciencia exacta surgida del laboratorio, ¿ya? Ahora, ojo, yo con ideología no le estoy dando un sesgo negativo, ¿ya? Ideología, un conjunto de ideas, un cuerpo de conocimiento, y el currículum es uno de esas ideologías. El problema está, y usted sabe muy bien que a veces sufren de eso, y que eso se toma como en las tablas de verdad. Y no, es una ideología que servirá para algún contexto particular. ¿ya? La parte interesante son los otros tipos de consejos, y por ejemplo los consejos de investigación. Eso llama es interesante porque son parte del tipo de... De, es un conjunto de las cosas de la ciencia del aprendizaje que vienen de esa área. Y, y lo otro más interesante, que ti, y para eso no hay que ser científico tampoco, sino que son los datos obtenidos en el aula. Es la misma experiencia que ustedes tienen y que se puede, pueden obtener de otro colega. Por eso, al igual que estudiar medicina, digamos, es súper importante la experiencia. ¿ya? Eh, aquellos profesores que tienen. Eh, Gran experiencia tiene mucho que enseñarle a las nuevas generaciones a través de observación de lo que le ha pasado en aula porque ellos han probado muchas cosas. Y bueno, y estos dos últimos permiten a, a los profesores conocer técnicas para poder aplicar, ¿ya? Y que les pueda hacer sentido, ¿no? En su contexto o práctica docente en particular. Ahora, esas técnicas no necesariamente construyen un cuerpo ideológico. A veces hay, existe el problema de que... Eh, pucha, ¿qué estás aplicando tú? Bueno, yo estoy aplicando Marzano. O yo estoy aplicando, no sé, la taxonomía de Bloom. Y hay otro profesor que dice, bueno, estoy aplicando esto porque me funciona. Oye, pero ¿cómo no? ¿En qué contexto, en qué marco teórico lo pones? No. Y digo, bueno, hay que relajarse un poquito. Porque no necesariamente, a veces las cosas que funcionan en educación, no necesariamente son una cosa están en una gran estrategia en un cuerpo teórico, sino que a veces son muy simples. ¿ya? Y uno no tiene que preocuparse, o mi consejo como microexperto aquí, de que eso forme parte de algún conjunto teórico así súper repensado por los grandes académicos. No. A veces las cosas que funcionan son simples y a veces como profesor uno siente en la guata que la cosa funciona. ¿ya? No es necesario justificarlo con datos. O dicho de otra manera, uno una vez se lo ven ve los ojitos del estudiante cuando entiende algo y eso no tiene por qué ser una súper estrategia y, y, y supermente elaborada